En la pared hay una sola ventanita y uno respiraba por ahí, entraba el aire. Mucha calor, el asignamiento, el agua era bastante escasa. Nos bañábamos todo revuelto ahí, se tiraba el arroz, se tiraba la comida, se desfregaban los tanques. La realidad es esta, la que estamos viviendo nosotros aquí, esta es la realidad. ¿Usted cree que alguien se puede resocializar así? Son grandes cuarteles, galeras, que no cuentan con las condiciones mínimas para que una persona permanezca en privación de libertad no tenían luz eh, natural ni artificial para la cantidad de privados que había. Han llegado material y hemos tenido la opción de poder arreglar cada situación que se que pase en los pabellones. El INADE Aporta la parte de educación técnica y práctica. El 6CR aporta la experiencia y juntos logramos hacer el mantenimiento del sistema. Hacía mucha calor y ahora tenemos que estar arropado por tanto frío que hace. Tenemos agua, servicio, orinadero, tina. Ahora dormimos en cama, la sensación es mejor. Todos los que están allí han cursado y se han especializado. Que están certificando, no solamente para hacer un trabajo en la cárcel, sino para hacerlo afuera, cuando en libertad. Bueno, me siento como una persona útil, que en base a, a, a los conocimientos adquiridos, apoyo a otros. Esa es la misión del sistema penitenciario. Resocializar a través de la capacitación, de la educación de la población. hicieron no ha dado un factor determinante, y es la vinculación de privada a sentirse parte. El ambiente cambió, la energía cambió. Me gustaría salir de este lugar con la experiencia que he adquirido en este lugar para montar aunque sea una pequeña y mediana empresa. Sí.